Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Soy ultime Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Creo que se me vea bien la cara no estoy grabando, bueno eh, Vamos a hacer una nueva video de reacción Al canal del bananero Que hace rato que, que no reaccionaba A este canal, ¿no? Del loco este Que hace cosas ¿eh? bizarras, la y todo eso, ¿no? Así que bueno, esta vez Hace, creo que hace una semana lo ha subido No sé, hizo una pavaduria del mundial Así que, ¿por qué no aprovechamos? Y si me lo voy a reaccionar eh, ahora este video, porque no tenga la sesión de edad, mm, no lo sé, pero igual. Bueno, ahora sea este video y va. Noticiero bananero. bananero. <risa> Y bienvenidos Paras. a esta edición muy especial del Noticiero Bananero, donde estaremos cubriendo el Mundial de Qatar 2022, mm. para el cual los generosos qataríes cabezas de toalla construyeron ocho nuevos estadios en dos semanas. Y <risa> uno que... una tremenda concha, el Califa Stadium, con capacidad... okay 40... Ok, yo no lo veía así, pero... <risa> <ríe> Califa Stadium. Parece una tremenda concha. <ríe> el Califa Stadium con capacidad para 40.000 personas y que para mí fue inspirado en la empanada carnosa de Mía Califa. Aunque no, ahí no, moró, no, no, no. Ha entrado mucho más gente. Creo que sí, pero no voy a mostrarlo ni en pedo. yo YouTube me ha cortado las venas. <ríe> La tremenda verga en el orto Los partidos tienen más corte Que brazo demo Y los tiempos de descuento duran más que yo garchando y ¿Por un montón Sergio. ¿Por qué no me chupan la pija Mario? Y hablando de pija La canción del mundial Con la mugrienta de Nicki Minaj Este otro gato árabe Y el mendeculo de Maluma Baby Hace que huasca huasca de mierda de Shakira Parezca Bohemian Rhapsody de Queen Pero eso de es que verdad. también existe Controversia por sobornos, corrupción y discriminación por orientación sexual. Así no, más que a <risas> te pregunto, ¿cómo puede ser? Ah, ¿Cómo Cállate. puede ser que no hayan hecho el mundial antes acá si por mí fuera que lo hagan todos? los años en Qatar que de por cierto arrancó con la mejor ceremonia inaugural de toda la tiempo, mejor de la historia con la presencia del mismísimo dios de chocolate en persona que justamente hoy nos acompaña bienvenido pelo concha muchas gracias gracias a vos por estar con nosotros y déjame decirte que vi la ceremonia como 15 veces Espectacular. Yo ni la ¿Qué vi. que ustedes esta pierna disfruten. Che PC, la vemos de vuelta. Pero más bien, viejita. ¡Vamos aquí! Está bien, loquita. <ríe> hola, Catán. Vos, pero concha, anda medio cara de orto ¿o me pareció. <ríe> no, viejita. Es que anoche me la puse en la pera y estoy de largura. <ríe> Ah, <risas> oh, mira qué bandido que sos, hace, eh. Che, cuánto te pagaron por hacer esta mierda? Mirá, viejita, con lo que me pagaron Y un jefe que me pedí un pete Yo se los diga <risas> <Maravillosa> Mirá que bandido que sos, eh que sos, Che, cuánto te pagaron por hacer esta mierda? Mirá, viejita, con lo que me pagaron Y un jefe oh. me pedí un pete Yo se los diga <risas> Pará, ¿qué concha es eso? No? Ey, ¿no era que había visto las de demonias? No, ¿qué voy a hablar la poronga esta? ¿Estás loco? <risas> Eh, el, el partido de medio no. Ahora no, Mario, no joda. Esa es la mascota. Ah, la mascota del mundial. Ah, la mascota uno de los no. viejos. Che, con la guita que tienen podían haber contratado un araventero entero. Y no me hombre, eh. Sergio, mirá que se escucha vale. todo. Te va a futas. Eh, viejita, ¿se escucha esto? Sí, de carranco Sergio, yo me voy a la mierda. No, pará, ¿dónde va? Volvemos, Sergio. Pero Concha tenía compromisos Mentira. y no se pudo quedar. ¡Bueno, volvimos! Pero Concha tenía compromisos Mentira. y no se pudo quedar. Y otros que no se pudieron quedar y acabaron afuera temprano no. como polvo mañanero sin condón. Fueron las elecciones de Bélgica, México, Uruguay Chupá, México. y Alemania. Justamente las selecciones de Bélgica, México, Uruguay. Carajo. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en el Mundial? Ninguno, soy uruguaya. Manga <risa> ladrones! una manga ladrones, hijo de puta! Sí, grabame. La concha de su madre. Uruguay la concha. Y Alemania. Fueron las elecciones de Bélgica, México, Uruguay y Alemania. Justamente. Me voy a hacer sí, sí, Argentina no gana. Oh, si pues es que ya no, ya voy a romper algo ¡No! Sé. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué, hizo? ¿Qué, ¿Qué hizo? ¡Rompió todo! ¿Qué ¿Qué todo? El... los últimos <ríe> antes de los partidos México, Uruguay y Alemania <ríe> últimos antes de los partidos se tapaban la boca Pero se tendrían que haber tapado el orto Porque se volvieron a Alemania Con el culo bien roto Y por otro lado los que andan sí. con la chota bien dura Son los traganchiles de Francia Con el solete de hey, nosotros también! Eh. Con Vamos, Messi! ¡Vamos Messi! Con quien tuvimos la oportunidad De hacerle una muy amina nota ¿Ya nota? ¿no? <risa> Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en Qatar, en la mismísima concha venosa de la madre, con ni más ni menos que la figura del PCG y la selección francesa, Kylian Mbappé. Merci beaucoup, et bien Mbappé. Kylian, este... Pará, vos Mario, a este chupapija le toca ver francés. <risa> sí, Sergio, Mbappé francés. Sos una verga, Mario. Bueno, Kilian, perdón, este Comón de Tres ¡Muy bon, Sergio! Ah, bien, yes. eh, de a un Qatar. Eh, Hablas como los gente, Sergio. ¿Tienes que te hables español? ¿En serio? ¿En serio sí, el señor fideo? Di María. ¿Pobre? ¡Oh! Come con alegría, con fideos, Di María. ¿Qué to? Fideos, Di María, el fideo del campeón. La ¡Madre mía, madre mal! <risa> Tengo menos francés que la selección francesa. <risa> Bueno, Mbapete, tenés 23 ¡No! años, son... <risa> bueno, Mbapete, <tenés> 23 <risa> años, son millonarios, campeón del mundo. Y gente. Por 2023, decime que tenés una chota normal por lo menos. Eh, no me quejo. ¿Qué calibre manejamos? Eh, eh, eh. Epa. No, no. La puta madre, eso también. Eh, me dicen embapedazo. <risa> me puse ¡No! una moto. Claro, <risa> <metí, risa> pero no me la toque. No, ¿qué te la voy a tocar. ¿Para no. Parate mejor. Y así. luna, pongas estás aquí de acá, hijo de puta? Sí, apurate, sí puta, muchos chistes de pijas. Ay, ay, va. Tremendo pedazo, qué hijo de puta. ¿Sabés que ahora entiendo un poco mejor por qué sos tan sorete. Este? Bueno, Cilian, ¿qué... ¿Qué parecer de lo que pasó entre Messi y Canelo? ¿Canelo el chileno? No, mexicano. <risa> Agárramela con la mano. <risa> ¡Ah, ¡Está de vivo, chupa verga, ¿eh? Muy bien. Che, es verdad que en el PSG hay un clima de mierda entre los jugadores. No, nada que ver. Entonces, ¿a quién preferís pasar de la pelota? ¿A Neymar o a Messi? Eh, a ninguno. Eh, no, la <risa> Y no me hable más de Messi. Bueno, bueno. Uh. No. Hey. Es que la chupe. Hey, para. Y no me hable más de Messi. Ay, qué mirá, bobo. Qué mirá, bobo. Uf. Uh. <risa> o bueno, el partido va a estar dudísimo, eh, Francia Argentina. Bueno. tu vida privada así que que te parece si hacemos un ping pong así rapidito dale mandale bueno banco ser reciente o mesino Ey. para no. la <risa> cagué bacho bueno banco ser reciente o mesino Ey. para la cagué bacho <risa> mundial o champion league la champion ya tengo mundial rock <risa> o reggaeton <risa> o reggaeton de una no ¿por porque por, por negro <risa> no. Oh. Orocho, este culo o tetas eh, Me da igual Rubia o Eh, Muy personal <risa> eh, Me da igual Rubia, oh, Ya sé, ya va Muy personal <risa> ah, Muy bien, este en un sábado. Ah, no. Molleja o chori eh, Me encanta el chori <risa> Las canciones infantiles, el payaso plim plim O el elefante Trompita <risa> El elefante trompita ¿Qué mail usás? ¿Yahoo o Gmail? Es Gmail bueno, Muy bien, de todos Y la no. última En caso de marrar un penal ¿Qué preferís? ¿Tirarla afuera? ¿Que la rechace el portero? ¿O darle al travesaño? Oh, eh, oh, ¡Ah! Eh, oh, ¡No! Ya entendí oh, eh, oh, ¿Eh? Oh, eh, eh, eh, oh, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Muchísimas gracias por habernos recibido y mucha suerte en el partido contra Inglaterra Mirá! Ah, ya pasó, pasó de ya! De Francia. <risa> Uy, Soy ya no lo mufa! A la escucha concha tu madre! Oye. Y a ustedes, nos vemos en el próximo noticiero de enero. Me voy a la mierda, eh! Ah, <risa> oh, qué loco! <risa> ¡No! Me para que Ok <risa> Ok todo, muy saro como siempre, pero genial <risa> well, well. Ok gente <risa> Creo que eso es todo por hoy Espero que te haya gustado, dale una me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal Para más videos como este <risa> Y bueno eh, Eso es todo por hoy A ver... Pero subiste video antes de Argentina a ver su Francia. Y bueno, nos vemos en la próxima. Tengo muchos videos que editar, así que esta es la última Tienes que grabé hoy. Así que bueno, nos vemos. Bye, chao, adiós. Bye. Le tiró. Le tiró a Messi. Ah no, le sacó el zapato. Uf, qué susto, ¿no? Porque se... Mi amor, ¿quién creéis vos que va a ganar el Mundial de Qatar? No sé, yo no veo eso. Decid un equipo cuál sea. El Barcelona. Ha <laughs>